Lanzar a los alumnos un cuestionario con Socrative es muy sencillo. Lo primero es entrar en nuestra cuenta de Socrative. Una vez allí, desde la pestaña Inicio, podremos lanzar nuestros cuestionarios. Existen tres tipos de cuestionarios que podremos lanzar según cuál sea nuestra metodología. Proponer una prueba nos servirá para lanzar cuestionarios que hayamos creado previamente. Carrera espacial es otro formato de cuestionario que nos permitirá generar una breve competición entre los alumnos. Podremos dividir a los estudiantes en equipos para que compitan por resolver el cuestionario lo antes posible. Pregunta final es un tipo de cuestionario rápido para lanzar al final de la clase. El objetivo es saber si los alumnos han comprendido los contenidos vistos y les han resultado útiles los materiales utilizados. Existe también la posibilidad de lanzar una pregunta rápida durante la clase. Podrá ser una de verdadero o falso, una de decisión múltiple o una de respuesta corta. Se nos abre un desplegable con distintas opciones. Desde aquí podremos elegir si queremos que cada vez que se termine una pregunta se muestre la respuesta a todos los estudiantes, feedback instantáneo. También podemos seleccionar que el alumno realice el cuestionario a su ritmo personal, abrir navegación. O podemos escoger que sea el profesor quien determine el paso de preguntas haciendo clic en Ritmo moderado por el profesor. Los alumnos solo tendrán que entrar en Sócrates desde su ordenador, tablet o teléfono móvil. Habrán de seleccionar Perfil alumno e introducir el nombre de la sala. Este nombre es nuestro nombre de usuario. Podemos modificarlo desde Clases. Para conectarse a la sala, los alumnos tendrán que introducir su nombre. Es importante que si queremos exportar los datos a ADI, los alumnos se identifiquen con su alias @alumni.unaf. Una vez termine cualquier cuestionario, le daremos a finalizar. De esta manera se guardará automáticamente en Reports, resultados. En el siguiente vídeo te explicaré cómo utilizar esos resultados. Si tienes cualquier duda, escríbenos a calinova@unaf.es.